Hay quien lo doy a parecer o que de muy chico he andado en un redomón montado recorriendo los potreros, pa que aprende el cabortero lo metí sobre la hacienda y todo criollo que entienda sabrá de que no está mal que a campo abierto y corral se saca un pingo de riendas. no hay que pegarle jamás tan solo por compadrear hay que enseñarlo a formar con mucha tranquilidad tomadores por demás bien más de una ocasión a porrear por diversión o como chiste asustarlo y en un corral para agarrarlo va del rincón al rincón muchas cosas de saber aquel que un ruido en silla antes de echarle los cueros, de abajo debe avanzar. Si no, cuidado, compañero, que lo puede manotear. No lo vaya a lastimar cuando le das el bocado. Si el pingüe está bien tirado, formar espuma en la boca. Y queda cuando lo toca de espera el pecho arrollado. Con las ideas de mi viejo, fue que aprendí a domar. Él me enseñó que al tirar hay que los parejo. Hablarle en forma y consejo mientras se lo manosea. sea. Y con cuidado lo manea para que sepa parar ¿eh? Y ahí lo puede ensillar con de que no patea Desfiador agarre lo, Despacito súbalo desde arriba palme loco que el pingo entienda mejor el dicho que comprenda que usted ya está en arquetado saldrá mascando el bocado y jugando con la rienda aunque se sienta jinete con cuidado debe andar sepa que en cualquier lugar se puede espantar el flete y si enarbora los frente y usted le llega a aflojar se puede mal enseñar a corcovear donde sea y muy fuerte te golpea, te lo puedo asegurar eh. cuando arre una tropilla, poco se le va a poner eh. y aunque le cueste creer que yo también lo pasé al bajarme la tranquera de silencio renegué porque pasé horas enteras para montarlo otra vez cuando ya sepa apartar eh. y en la rienda este vaquiano que el lazo paisano y empiece el barrio y Primero va a confiar pero después paso a paso. tendrá confianza en el lazo y enlazar campo afuera. Pa tirar en la hilera sepa que tendrá un pingazo. Cuando le quite el bocado, le el en una vieja. Con la rienda bien pareja, cosa que no salga ladeado. Tenga más que cuidado cuando lo haga trabajar Me lo trata sereno, no lo vaya a lastimar Si lo golpea con el freno pa' siempre lo va a arruinar Cuando muestre en condición Está en la puerta orejeando Y la coscoja bajando para llamar la atención Dirán que no es un chambón El que ha domado el flete Que a campo abierto y en brete Se saca un pingo de oyenda Y todo criollo que entienda sabe Sabe que no charla el